Y ningún pájaro canta. Sobre extensiones crecientes de Estados Unidos llega ahora la primavera sin ser anunciada por el regreso de los pájaros. Y los tempranos amaneceres están extrañamente silenciosos allí donde antes se llenaban de la belleza del canto de las aves. Este repentino silencio, esta obliteración del color, de la belleza y del interés que los pájaros confieren a nuestro mundo, ha venido astuta, insidiosamente y sin ser notado por aquellos cuyos ecosistemas aún no han sido afectados. Las emisiones de gases de efecto invernadero cubren la Tierra y retienen el calor del Sol. Esto conduce al calentamiento global y al cambio climático. El mundo se está calentando más rápidamente que en cualquier otro momento de la historia registrada.